Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes, familia. Gracias por acompañarnos. Les saluda Yanira Blanco. Bienvenidos a los sorteos de la tarde de Lotería Electrónica para hoy, sábado 13 de agosto. Estamos listos, seguro que sí, para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que serán certificados por nuestra auditora. Nelly Sánchez de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, usted está listo, porque hoy sábado, esta noche, Powerball, señores, 48 millones, imagínense usted. Pero recuerde que para ganar usted tiene que jugar, si usted no juega, usted no se pega. Pero no termina ahí, porque para este lunes Loto Cash subió a 610 tis. No olvides pedirlo con la doble revancha que también subió a 315 mil. Bueno, participa del verano eléctrico de Lotería Electrónica, porque puedes ganar muchos premios. Mira, efectivo, portante, bicicletas eléctricas también, placas solares, baterías portátiles y scooters eléctricas. Tú estás listo para ganar. Tienes que jugar el verano eléctrico de nosotros, la Lotería Electrónica.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 por esas oportunidades y mucho más, yo soy Lotería. Pasamos al Pegado, señores. Mucha suerte con el Pegado de esta tarde. Adelante. Primer número del Pegado. Número 2. Siguiente número. Es el número 5, número 5. Número ganador del Pegado en la tarde de hoy es el 2525. Pasamos al Pega 3, mucha suerte En el Pega 3 de esta tarde Señores, adelante Primer número del Pega 3 Número 9 nueve. Nueve, Siguiente número Número 4 cuatro. cuatro, último número Es el número 3 Es el número 3 Número ganador del Pega 3 En la tarde de hoy Es el 943. 943 Pasamos al Pega 4 Mucha suerte familia en el Pega 4 de esta tarde, fin de semana Adelante Primer número del Pega 4 Número 1, uno. uno siguiente número Número 4 Número 4 Siguiente número del Pega 4 esta tarde Señores, número 1 Número 1 Último número Es el número 6 Número 6, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, el 1, 4, 1, 6, 14, 16. Y muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial de Internet, ahí está, loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que continúe disfrutando de este maravilloso sábado. Nos vemos esta noche a las 9 p.m. Excelente tarde y muchas gracias. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. De regreso a Días de Cine y hoy una versión para televisión de lo que fue el Festival Ponte los Cortos 2015. Tenemos otra de